Buena buena, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente buscando otro jueguito del recuerdo. ¿Y cuál le hemos traído? Nada más y nada menos que Punch Out. Ahí ya se escucha la campana que nos está llevando a la pelea para pelear contra Mike Tyson. Mike está esperando por tu challenger. Punch Out, un jueguito que salió el año 1987 para las consolas y que anteriormente había salido en el año 84, weón, 85 para las máquinas de Arcade. ¿De qué trataba? Ahí tenemos a Little Mac, nuestro gran héroe boxeador, junto al Dr. Luis, ¿cachai? Que es el compadre que entrena Mac. Y aquí te muestran a todas las estrellas, supuestamente, que son todos los buenos con los que tú tenéis que pelear durante el juego. Hasta que finalmente tenés que llegar a Mike Tyson. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este capítulo del juego del recuerdo? Vamos a mostrar cómo llegar hasta Mike Tyson. Y Mike Tyson... Vamos a ver si lo guardamos para otro episodio o lo dejamos acá Porque ese personaje es ultra difícil De todas maneras Vamos a ver qué pasa y démosle con nuestro Little Mac En Punch Out Del principio no más Y aquí aparece la cara de nuestro amigo Max con el, con el Dr. Louis ¿De dónde viene nuestro amigo Max? Del Brown, de Nueva York Y tiene 17 años ¿Ya? Eh, al lado aparece nuestro, nuestro contrincante que sería Glass Joe Un huevón que viene de París, Francia y tiene 38 Vamos a darle, veamos qué pasa Primero que todo, el primer personaje es súper simple Es como el personaje de Pussing Ball Bueno, ahí tenemos a Mario Que es nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro referee Con este personaje nosotros vamos a entrenar un ratito Les voy a mostrar los movimientos ¿Qué tenemos para poder defendernos? Movernos hacia la izquierda y hacia la derecha Dos veces hacia abajo nos agachamos Y si apretamos los botones Pegamos Palanca para arriba Golpe hacia arriba Esos son más que todos los, los botones Bueno, ahora ustedes se habrán dado cuenta Que yo lo, no quede una Porque hay una técnica que el, al, al segundo 42 Si tú le pegás a, a este compadre Cae de una Así que ya tenemos una caída lista para él las reglas son las mismas que son en el box, si caís tres veces en un round, te vais a pérdida, eh, o la otra es que ganéis porque ya el mono no se, no se paró más porque ya está terriblemente cansado. Aquí estamos practicando de repente con nuestra compadre, les voy a explicar qué tenemos arriba. La estrellita, la famosa estrellita que ven allá, que dice cero, ese es un, es un poder, que ahí acabamos de sacar una. Al lado están los corazones, que es tu energía que te muestra que si estáis cansados o no estáis cansados. Fíjense que cuando yo fallo un golpe, el compadre se, se, se va cansando más y va perdiendo la, los corazones. Eh, al lado tenéis como una energía que es de tu cuerpo, así cuánto resistí, que, es, que está arriba de points. Y al otro lado está la energía del enemigo. Abajo están los puntajes que sí, por pegarle. Eh, estamos en el round 1, creo que vamos a hacer de mal. round 2 ya no lo matamos. Cada round dura 3 minutos. Bueno ahí ya este compadre lo hemos noqueado dos veces y ya lo tenemos hecho casi pedazo y nosotros estamos súper bien. Un dato, cuando nosotros estamos eh, como súper, ¿cómo se llama? No han golpeado mucho, si ustedes apretan el botón SELECT, miren lo que pasa con la mano del Dr. Luis, que en este caso es el negro. Mírenlo. ¿Ven? Empieza como a hacerte masaje más rápido. Eso te va a servir que cuando, para cuando esté en el. O sea, entre al segundo round, al, otro, al encuentro siguiente. Vaya a estar con más energía, ¿cachai? o sea, se te va a regenerar toda la barra Bueno, a este compadre lo vamos a, dejar, lo vamos a matar rápido para llegar luego al, al final Ahí saca una estrella La estrella es la que estoy apretando start ¿Ven? Y ha un uppercut Este personaje ustedes lo pueden ver súper fácil todo el cuento Pero como les digo, es el primer personaje que sale en el, en el juego Es como el mono que, que tienen para de No te pega casi nada, no. y los golpes que te da son super débiles Así que ya, bajémoslo rápido este compadre No, saca un golpe Por lo general los APK bajan al tiro a los, a los enemigos débiles Pero a los fuertes más adelante se van a dar cuenta que no, que es muy complicado De hecho, hay, hay ¿cómo se llama, hay enemigos ¿Cómo se llaman? Que los weones te, te los esquivan, son súper rápidos Tenéis que ver eh, qué movimiento hacen para poder lograr pegarle una perca Ya, ya Lo No entretenido que... está ah, Mario ahí! Este juego es original de Nintendo, 100% Nintendo Bueno, ahí ganamos la primera pelea La W la WBBA es la eh, World Video Boxing Association, Minor Circuit ¿Ya? Felicidades, hay ganado por cabo en el tiempo tanto Tú has sido rankeado como dos. Ahora tú estás listo para el próximo challenger Por supuesto Y el próximo es Von Kaiser ¿Ya? Viene de Berlín, ¿eh? Alemania Y tiene 42 años Vamos a ver A este día lo vamos a empezar a bajar rabia a los personajes ¿eh? bueno, no voy a... No voy a tener piedad contra ellos Y ahí Mario dice que peleamos Ya le vamos a empezar a dar con todo nomás Nada de esperar Le vamos a dar el 1-2 Mira, el insolente le pone un golpe ¿eh? Ya y más encima de la esquina Este mono creo que tiene un problema con la mandíbula ¿eh? Cuando de repente le pegáis el huevón queda como paralizado porque le, le corrí la mandíbula Ahí se van a dar cuenta de repente cuando lo hagan Es cosa de fijarse cuando mueve la cabeza y te corres Miren, ahí y sí. Bueno, hay que tener en cuenta que el personaje número 2 también Ya, aquí viene nuevamente este weón oh. oh, me conectó Vamos a ver cuánto dura y pues compadre en la cabeza, lo esquivan y le dan el tema musical es espectacular weón en ese tiempo weón puta eh, el temita es como de, de como el tema ojo de tigre de Rocky pero versión Nintendo súper entretenido weón te, te mantiene como en acción o sea como te mantiene prendido ya lo hemos votado dos veces lo votamos una vez más y estaríamos ya listo, ganamos, fácil Igual no, estoy haciéndola como... Sacando todas las estrellas, haciendo todo... Quiero, quiero matar, matar los monos nomás y pasarla World Video Boxing Association, gran pelea, tú has ganado Estás listo para el próximo Challenger Y el próximo World Video Boxing Association Minor Circuit es por el título Vamos a ver quién es el que está ahí. O que lo quiere ganar Un weón que se llama Pistón Onda y viene de Tokio, Japón Vamos a darle Este hueón, fíjense cómo mueve la ceja Es un imbécil <ríe> Lo único que tenemos que hacer es fijarnos cuando mueve la ceja Y le, le pone un, un combo Pero también podemos levantar Levantarle la... ahí mueve la ceja Le podemos levantar la guardia Cuando está quieto Y le podemos pegar en la guata, miren Vamos ¡Ay! Igual los buenos de repente se sorprenden con sus movimientos, weón Fácil Súper fácil Ustedes van a decir ¡Ay, pero el juego, weón, muy, muy fácil! Po, weón, ¡Puta! Ya van a cachar cómo se pone el después Levantamos la guardia Ahí movió la ceja Esquivamos Le ponemos como la cara volvemos a sacar otra estrella ¡Oh! No alcancé a pegarle Ya, Lo vamos a matar rápido Vamos a tratar de matarlo en este round ¿Creen que lo meto en este round? Ya, pues weón bueno. Ya, esto Lo hemos botado una vez O sea, ya dos veces, una vez más y cagó Ya, quiero pasar rápido al next Ya, eso, vamos Esto se fue, esto lo pasamos Creo que somos los ganadores del título Buena, bien Little Max. Bueno, y aquí dice gran pelea, todo es ganado por Macao. Le dicen, gentlemen, we have a new champion. Y tenemos como ganadora Little Mac por el menor circuito. Bueno, y esta parte tenemos que como mamá no lado porque es donde el Dr. Luis saca a entrenar a Mac. Como pueden ver, lo saca va a hacer ahí por las cercanías de Nueva York. Que yo que en Nueva York, porque obviamente ustedes pueden ver ahí la estatua de la libertad Las Torres gemelas no le alcanzaron a diseñar, ¿no? a pesar de que hubiera sido fácil haberla hecho ¿Y que te entregan? Te entregan una Key, un Pass Key que este te va a servir para poder ahorrarte, eh, ahorrarte los, los tres primeros monos con los que acabamos de ver Ya, pasemos al siguiente eh, Este one viene de España, Madrid, se llama Don Flamenco, 23 años este weón tiene como una técnica Le encanta cubrirse Tú le pegáis y el weón se cubre Y después te trata de conectar Así que lo vamos a matar rapidito Porque este guan te hace larga la pelea Después va a volver Si le ganamos vuelve después en otro, en otro round O sea, en, en, en un Te trata de hacer la, la revancha sí weón Pero el guan se protege mucho Un weón peligroso Fíjense que le pegáis y el weón se cubre y después weón puta trata de conectarte Miren, yo les voy a mostrar como es la técnica. Le pegan, el weón se cubre, tira un gancho y después a darle sin parar, miren. Bueno, bueno es que. Es que aquí está muy fácil todavía. Pero después weón, cuando el weón viene de vuelta en el en la revancha, ahí se pone origen. ¿No es? No me aguantó, weón, no me aguantó. es un Dave. Ya, ah, buenísima, ya estamos más pro World Video Boxing Association, mi circuit Ha sido rankeado como tres. ¿estás listo para el próximo? Por supuesto, ya El Rey Hippo, no saben de dónde chucha viene, solamente viene de una isla del, eh, del sur pacífico no saben sé qué edad tiene, weón es un, es un mono, weón Es un mono cualquiera Este personaje salía en una serie de televisión Que se llamaba Capitán N No sé si la vieron alguna vez Era uno de los enemigos Que quería matar al Capitán N Ya, este weón bueno, es muy fácil Si se dieron cuenta el weón tiene hipo Hay que activarle su golpe eh. Te llega a conectar uno, te cae a la cresta Fíjense que cuando el weón le da hipo Le pegan en la cara Y después En esa área que tiene ahí en la guata Puta ahí él le he pegado. Esperar un poquito a que le de hipo Ahí está. Chucha, se abrochen los pantalones. Vamos. Ya pues weón. Bueno, ahora. Tienen que irle con todo al bueno, weón, que no se lo a subir los pantalones. Ya. Ya. Ahora. Estamos, ya vamos. Dos minutos. Ojalá que le dipo de, de nuevo. Vamos. Esto. eso fue todo con el raípo porque qué es lo que pasa este, este mono se, ma se mataba con técnica, no había ninguna otra manera de matarlo la que le acabo de mostrar era la única el guante ponía tres golpes y te ahí chao a la lona así que si lo logran logran descubrir la técnica no se paraba más y ahí como pueden ver no se paró más Están listo para el próximo challenger ya este guante se llama el gran tigre y viene desde la India de Bombay Tiene 29 años Vamos a darle Este weón, fíjense en el turbante En el turbante tiene como un circulito, como una gema Esa gema de repente va a brillar Cuando la weón brille, nosotros nos vamos a correr rápidamente ¿Ven? Y le vamos a conectar Ahí, esquivamos, conectamos Esquivamos, conectamos Es como todo el rato lo mismo Si hacemos otro movimiento nos vamos ir a la cresta Esquivamos, conectamos va a durar un poco nomás después el hueón va a cambiar la técnica ahí la cambió ahora cuando se agache le pegamos la guata nomás y ahora 1, 2 y uppercut la misma hora 1, 2, uppercut Listo. fácil ya tenemos para va, va a empezar a hacer la misma estúpida de pegarme por debajo 1, 2, uppercut chucha. Me conectó, weón Le quería sacar Perfect Aquí no vaya a ganar nada si sacáis perfecto o algo así, weón Yo una no, weón Fíjense que mi energía comparada con la de él Yo tengo 73 corazones, o sea, yo soy súper duro Súper duro, o sea, aquí te están diciendo que el weón es un, es un flaco que no le pega nadie Pero tiene un poder Que a lo mejor lo van a alcanzar a ver A ver Ahí está, miren, aquí se cubren Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Quedó mareado y le pegan en la cara Listo Ese poder te llega a pegar un solo golpe y te mata Por eso ustedes tienen que hacer palanca hacia abajo y se cubren Y ya estamos listos, lo matamos en 2 minutos 58 Justo, en el primer round ya. El próximo es por el mayor Circuit Ya ¿A quién hay que rotar? Oh, weón, bueno, este, este es vigio, weón bueno. Bal, Bull, Desde Istanbul, Tur de Turquía De Istanbul, ya 36 años Es como un viejo borracho de una cantina este, weón bueno, Encima está pelado Tiene como un... No sé, weón, bueno, ya, démosle Ya, nos fijamos en su movimiento de guante Esquivamos y pegamos, ya Ya, esquivamos, pegamos y pegamos ya como que cambia la técnica y ahora le podemos pegar más veces 1 2 3 ya 1 2 3 chucha 1 2 3 4 5 fíjense que mac weón tiene que saltar para poder pegarle en la cara al weón los otros weón son las medias bestias weón vamos listo, lo botamos este weón es pura resistencia tenéis que esquivar pegar esquivar pegar esquivar pegar y de repente, si llegamos al minuto 2, creo que va a ocupar una técnica que es inevitable de esquivar. Solamente con un golpe preciso nos salvaríamos de ese golpe. Ya. Vamos. Este es un weón que me trae hartos problemitas. Vamos. Ya viene. Hay que pegarle justo en la guata. Justo. Buena, buena. Bien Bien, no está mal le Alcanzamos a matar al weón Capaz que haga lo mismo que no Ya Ya pues weón, pelea Vamos no. sí. Ya po. pégame Ya viene de nuevo Ah, oh, listo, lo matamos Esa weá tenía una opción, si no le pegáis el golpe te da la chucha, te pega la perca y te dais la testa Bien Bien ¡Hemos ganado! ¡El Major Circuit! World Video Game Boxing Association ha sido el campeón Tenemos un nuevo winner Bueno, y ahí obviamente weón, el weón ahora sale a entrenar con el Dr. Luis eh, Durante la noche por las calles de Nueva York Ahora eh, es como que agarraron el mismo diseño weón y le cambiaron los colores la weón. nomás Pero... ¡Ay! Y fíjense que... Bueno, para la gente que le interesa, aquí no hay mucho efecto. Una weá que se mueve, eh, fíjense que el suelo donde pedalea el Dr. Luis no tiene ni una weá mueve la pata nomás y se mueve la rueda. Y en el fondo le cambiaron de día a noche nomás los colores. Pero se ve bonito, con la época se ve bonito. Y ahí tienen la password, para poder pasar al, al próximo level más brisco. Ya, aquí viene pistón onda nuevamente este chino de Tokio, pero viene más rudo. ¿Ya? Este huevón viene por la revancha. No es tan difícil, pero es cosa de levantarle la guardia y pegarle a la guata, miren. Levantamos guardia y guata. Los abdominales que le contó. Ahí le sacamos una estrella. Chucha, me la quitó. Si te pegan un golpe y tenía una estrella, te la quitan. Esta claro, este no me puede matar. No. Chucha. ¿Cacharon que ya se puso brigio el juego? Que ya hay que empezar a... 1, 2, 3, 4... Ya bueno, toma. Chucha. Bueno, ese, cuando estoy rojo quiere decir que estoy cansado y no puedo pegar ningún golpe. ¿A quién voy debe pegar? ¡Vamos, vamos, vamos! Resplante. Esta brigio Tiene más golpes, eh, esquiva es más, ¿cachai? Se agacha, te pega uppercut Vamos a darle, darle una estrella rápido, ya Mírame, me lo esquivó 1, 2, 3, vamos Vamos, que se puede, por último votémoslo dos veces Esto lo votamos dos veces Nos quedan menos de 15 segundos para poder pasar este weón 5, 6, 7, 8 se oh, paró maldito. Vamos, vamos, vamos. Mira, me esquivó, weón. Mira, se rajó. Nos pasó el segundo round. Bueno, el weón buen ya estaba en la cagada. Nosotros estamos casi en perfecto estado. Vamos a hacer que el negro no haga masaje en la espalda, con el hombro ahí. Y ahí lo buenes alan. Ahí, mueve el stick, mueve el stick para ambos lados. y el otro bueno. El buen le dice. Necesito un casco para. Vas a necesitar un casco parece para defenderte de mí Fíjense en la energía como subió Bueno subió poquito pero En este caso no lo necesitamos tanto Ya pues weón Muérete Mira y el buen me esquiva weón Barça Ya Toma weón, justo en la guata Ese es un dato, cuando los personajes que se hacen para atrás como que se van a tirar contra ti Le pegáis un combo en la guata y los weones cagan el caso del primer personaje, el Bad Bull que vimos delante, y este weón Cagó Cagó, ahí quedaste Este chino no va a molestar más hasta el final ¿Mm? Bien Vamos por el siguiente reto Ya, Soda Popinski Un weón que viene de Moscú, de la Unión Soviética Tiene 35, y este weón pega fuerte Pega fuerte y aparte es Barça el huevón como que se burla de ti porque soy un huevón enano Mirenle la cara a ese huevón de degenerado sexual Vamos a darle con todo este pelado Ya, ¿qué hacemos? Primero, esquivamos el primer golpe, le damos la cara Segundo golpe, nos lo alcanzamos, nos agachamos La cara Y le aplicamos el uppercut al toque A este huevón si le pegamos dos uppercut Dentro del primer minuto el guan va a caer al tiro, así que hay que tratar de sacarlo rápido Si no se cubre, el guan se va a agachar y ahí le pega pegáis rápidamente, fíjense Nos cubrimos, ya Esquivamos la primera oleada, ahí se agachó, sacamos estrella, pega otro uppercut Listo Y ahora tenemos que darle a puro golpe, a puro golpe, porque No vamos a poder vencerlo si es que le tiramos otro porque el guan lo va a esquivar igual Ya, démosle Ahora no, no hay que parar de pegarle. Ya. 3, 4, 5, 6. Tenemos... Chucha. El guano siempre ha tirado a percatilla. Ya, pues, weón, bueno, uno. Toma. Oh, me lo puso. Y me dejó uno. Oh, Mira, el weón se rajó, weón, ¿pero cómo? Ya, negro peleame <risa> El weón está tomándose un copete para prepararse para la otra pelea Puta, la weá, este, weón, debemos haberlo matado al tiro, weón Vamos, y se ríe la weá Ya, cállate Ojalá no se vuelva a parar, weón el buen, si se fijaron delante, me pegó solamente dos golpes y me dejó cansado el tiro Por eso hay que tener cuidado con guanes como este Puta, ¿ven, ¿Ven como esquiva? Hay que peleársela nomás Hay que cansarlo Parece que esta pelea va a tener que ser por cansancio Ahí está, ahí cayó de no. Ya le, le, le, le, lo, lo hemos botado dos veces Otra le queda una nomás. Vamos. Vamos, listo. Listo, lo matamos. Ah, no cae, ya no se para más. Bien. Bien little Mac está listo para el próximo challenger? Miren, ya ven este imbécil este weón. La única manera de matarlo es con una perca. Es la única manera. Así que tenemos que guardar nuestro apercate y que de que el cuerno nos pegue. Este weón bueno es brigio. Aquí ya la weá cambia. Ojalá no me cueste tanto. Vamos. Ya, ya me conectó. Vamos. Ya, ahí le pegamos. Ya. Un, dos. lo vamos a tratar de bajar rápido. Un, dos. Puta, esos golpes weón. Que quitan caleta weón. Si se dan cuenta, en el juego yo soy zurdo No, weón Vamos Listo Uff uh. Acuérdense que antes de los dos minutos, este weón aplica su técnica del toro Así que el, el bull no hace cuantito que se lanza encima tuyo Puta ha tenido weón, me pega uno más ¿Verdad? Necesito bajarlo rápido ya Vamos Vamos, que se puede, weón Chucha Ahí viene Toma, weón ¡Ay! La cara concentrada que va a tener ahí mirando la wea Puta, no vamos tan mal Ojalá es que haga de nuevo la wea esa de tirarse para atrás y pegarle en la guata, weón Stop. Y que yo le pueda dar Ya Do. Ya, vamos bien Nos queda poco tiempo Vamos Vamos, weón Puta, me botó, weón Ya, no importa Mira, me Mira, cómo quedó, weón De débil ese mono, weón Me llegó a cerrar un ojo, weón Mantente nomás ahí, Mac es tiempo de cargar... Eh, Cargarme encima tuyo Vamos a ver, qué pasa Puta weón No tiene nada de energía el guante, listo para morir ¡Ay! No cacha, Aquí el guante se tira al tiro Vamos Mira weón, no lo puedo bajar Imposible bajarlo, se regenera Ahí viene Vamos, vamos, vamos Toma weón no le podemos bajar de ninguna otra manera O es pegándole en la guata o con una uppercut Nada más Fíjense que el huevo mueve los brazos como lentamente Cuando hace esa cuestión hay que pegarle justo para sacar la estrella Vamos, a ver Ahí está, ven Ahora Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos, una más Un, dos, ahora Listo Nos queda que si caiga una pura vez más no me no estamos mal, no estamos mal Vamos, quédate abajo, weón, trata de no pararte más Yo creo que se a parar y nos va a hacer esa weá tirarse encima de nosotros Vamos Ahí estoy ya Un, dos Listo Se fue, weón, se fue ahí, quedaste Toma Bien Bien, bien, bien Creo que no, no hemos estado tan mal Ya, ahora ¿vale quién viene un flamenco weón el mismo weón que le había contado en antes era tan fácil esta vez viene más brígido yo charliqué la regeneración del negro weón que la cagué oh weón me bajó energía puta que soy pajarón dato ahí tenemos un dato nunca se tiró una energía antes de está como drogado veamos po. Ya. ya este weón parte pegándote al tiro no, no está ni ahí con ni una wea ahora viene más, más enojado que antes Lo único que tienen que hacer es esquivarlo Y darle con todo, pero yo les voy a enseñar una técnica Muy buena, ¿eh? que les va a evitar, weón Chucha Les va a evitar, weón Que este weón le gane, solamente tienen que esquivar y pegar Fíjense que el weón me está incitando a que le pegue Yo le pego y el weón, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Ven lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar hasta ahí nomás el weón Fíjense que este weón lo único que hace todo el rato es incitarte a la pelea Porque el weón te, te cansa y después te quiere pegar Vamos a esperar que termine el round Y en el próximo lo vamos a matar más rápido ¿Ven? No hizo nada Por algo está, está haciendo eso Puta, no tengo para gelearme weón Para que el negrito me dé energía Carmen, mi amor Yo estoy ba bailando esto para ti ¿No ven es que el weón es un español? A este weón Demole Ya Va a ser con la misma wea Y lo vamos a matar Rapidito A los 13 segundos ya lo tenemos abajo Nos quedan dos nomás Vamos Mac Que se puede Vamos Quédate ahí nomás Ya viene nuevamente va a empezar con su estupidez Nos va a querer cansar Va a llegar un momento Que vamos a tener que Obligadamente Cansarnos Ya Me quedan cinco corazones Vamos Tres. Esto. Miren Ahora hay dos opciones O weón se pone mongólico Y no empieza a tirar el golpe Cada rato O o el hueón nos va a cansar Y bueno Aquí vamos a tener que esquivar Sí o sí sus golpes Cuando nos deje cansado. No podemos hacer nada Solamente esquivar A ver vamos, ¿qué, ¿Qué le dio? Ya, vamos El weón quiere que le demos Nos quiere cansar Y ahora nos va a cansar Tenemos que estar preparados Ahora para esta wea. Ya Listo Ahora esquivar Hasta que nos recuperemos weón Vamos Listo Salimos de lo peor Nos queda Un minuto justo Para poder matar a este weón Vamos Vamos nomás Mira, me volvió a cansar Vamos Ya, ahora se volvió a picar, weón, y empieza a atacar de nuevo Vamos, han. Vamos Vamos, weón, 10 segundos, listo, lo matamos ¿Ven que el weón es duro? O sea... Físicamente el personaje es blando Pero el weón con sus técnicas a nosotros nos cansa y nos caga Un solo golpe, weón, que nos pegue, weón estando cansado, nos vamos a la chuche y a la lona de una Ya Mr. Sadman weón, este huevón es brigio. Filadelfia, un huevón que también viene de, de, de Estados Unidos 31 años, vamos, vale No me voy a mandar el condoro a apretar select de nuevo Este huevón tiene un golpe súper brígido También vamos a hacerle una técnica parecida con la anterior que hicimos con Don Flamenco de Dejarlo un poco blandito para que le saquemos la chucha en el, el segundo round ...esquivarle los golpes... ...que son muy rápidos... ...ya... ...ya, vamos... ...vamos... ...vamos... ...la cara y después la guata... ...la cara la esquiva... ...bien rápido... ...ahí... Uno, dos, toma. Si uno, la cara. Uno, dos, espera un poco y le bajáis un poco más la energía en, en la, en la escaloga. ¿Ven? por cada golpe que yo pe Ahí, espérense. Uno, dos, tres, vamos. Y ahora le damos con todo el agua a este negro puleado. Fíjense que si el guan le pegan en la cara, el guan siempre va a esquivar. Va a esquivar, ¿cachai? Aunque el guan vaya a pegarte lo va a esquivar igual. Y después le pegan con, con, con el otro, miren, fíjense, ahí... Esto... Y tenemos para en las calucas. Ahora le vamos a dar con todo al weón para que nos dejemos listos para el segundo round. El weón no va a cambiar su técnica hasta el final. A menos que se le ocurra pegarnos a ese triple pero que el weón dispara. Cuando nos demos cuenta que el weón nos cubre un golpe, quiere decir que lo va a tirar. Este weón... Puta, me puso uno. Vamos. No. Esa weón es peligrosa porque te caga mucho la energía. Vamos. Tengo que seguir bajando lo, lo que más pueda. Chucha. Vamos, vamos, vamos, vamos. Listo. Lo bajamos, lo ablandamos. Ayúdame, doctor. Disfruta del club de Nintendo hoy en día, Mac. Es tiempo de la cama, pequeño Mac. Es tiempo de ir a dormir. Mr. Sadman. Vamos, que leímonos. Ya, negro, cuidado, te va a sacar la cresta. ¡Vamos! Ahora cae... Qué divertida la cara que pone, weón, cuando le damos la guata Ahí está, está listo Ahora tenemos que bajarlo dos veces más Puta, no me acuerdo, creo que... Todo el rato es la misma, weá, veamos Ya, ahora nos va a tirar Supercat. Uno, 1, 2, ya vamos No lo puedes quedar bien Ahora todo el rato la misma, weá un, dos.. Ah. Un, dos. Ah. Creo que si le pegáis. Un, dos. Y ahora viene a percat. Uno, dos, tres, vamos. Y esto lo botamos de nuevo. Vamos con todo. Puta que ojalá caiga, por Dios. Vamos. Por Dios. Vamos, vamos, vamos. Ya, ahora va a tirar a percat. 2, 3 Weon me dejó cansado Vamos Se queda poquito, ah, percat, venía percat Puta me botó weon Párate Mac, párate Vamos, vamos, vamos, que se puede A percat, a 1, 2, 3, vamos Lo tenemos Toma weon Esto lo botamos weon a piso. ¡Uf! puta que costó, weón. Bueno, costó. World Video Boxing ha sido el ganador, weón. Bueno. Estás listo para el próximo Challenger. El próximo es por el título del World Circuit. Le ganamos a este y somos los mejores. Este es el campeón. Este es el campeón. Super macho, man. el último personaje de... de ¿Cómo se llama? De Punch Out. Viene de Hollywood. Es un weón leantado raja, con físico no sé qué chucha. Tiene 27 años. Y es súper brillo. Démosle. Qué weón. No, apreté Select, weón. Ya, démole. Puta, me bajó la energía, weón. Ya, este weón es complicado. El último personaje Vamos Vamos, le la cara nomás Ya, no vamos tan mal Cuando el weón se quede quieto tenemos que pegarle en la guata 3, 4 Chucha me puso Miren todo lo que me quitó weón bueno. Oh weón, me puso dos con corneta y me tiró a lona Aquí ¿Es puta weón apreté select weón Puta, no creo que lo bote weón Mira, si es tan duro el weón Vamos Estoy lote. lo bote Después de que lo bote, el weón viene más chulo weón Hace como un... un torbellino y esta weón hace que de esquiarla, a ver si lo, si lo puedo esquiar ¡Su madre, weón! ¡Me botó! ¡Cota, pero cómo, weón? Bueno, el campeón por algo. No puedo, weón, puta. ¡Vamos, duro, weón! ¡Vamos! ¡Puta la weón! Ay, cagamos, nos fuimos a la chucha. Cagamos. Se ríe la weá. Pero tengo la oportunidad de darle el rematch. Don flamenco. Vamos a tener que practicar más para esta weá. Bueno, espero le haya gustado. Y voy a traer la pelea contra Contra estos dos weones. Para después. Un saludo y malto. Estamos en contacto con String Game y no se olviden de ver la segunda parte. Adiós.